Hola chicos, buenos días. Estoy en el campo. Todavía tenemos mucha nieve, pero ya se va, ya se va. Menos mal, ¿eh? Que hemos tenido una semana o más de, de, de problemas, ¿eh? Mucho frío. Pero bueno, quería hablar. Mira, los perros están... están locos. Quieren jugar. Pues quería hablar de, de algo que hago eh, últimamente, bueno, en, en los últimos dos días. Hoy es el segundo día de, de un ayuno que, que hago. Ya sabéis, supongo, que, que yo eh, sigo una dieta intermitente. ¿Qué es la dieta intermitente? Pues es... Es eh, comer durante 8 horas en un día, luego no comer durante 16 horas, luego empiezo otra vez. Así que la dieta en sí es fenomenal, me sienta fenomenalmente bien, porque, porque permite que tu cuerpo... Haga una limpieza, una limpieza pequeña cada día y por eso dejamos 16 horas sin comer, que no parece mucho, pero no es tan difícil. Dormimos 8 horas, así que son básicamente para mí. Yo como a la una, eh, luego dejo de comer a las 9 y la última cosa, como fruta y, y nueces, cosas así. Luego no como nada hasta la una, otra vez. Así que no desayuno. Eh, y pff, no me su supone ningún problema. De hecho, estoy, estoy muy bien. Pero también cada tres meses eh, voy a hacer una, un ayuno de dos días. vale Dos días sin comer. De hecho, son, son más de dos días. Son 64 horas Porque Dejo de comer a las 9 El domingo Dejé de comer Este domingo pasado A las 9 Y mañana a la 1 Que es mañana el, el miércoles Voy a comer de nuevo Así que son 64 horas Pero Hoy es el segundo día ¿Qué hago? Pues que yo tomo eh, agua caliente con un poquito de miel, ¿vale? Mucha gente dice, no, solamente agua, pero mmm, me, me, me, con un poco de miel mmm, parece que, que estoy bebiendo algo y yo no puedo beber ni, ni té ni, ni, ni café. Así que tomo eso, una vez por día tomo un, agua eh, y un poco de mmm, cacao. También. Pero aparte de eso. ¡Uh! Me caigo. Resbala, ¿eh? Mucho. Aparte de eso. Eh, no como nada. ¿Cómo ha sido? Pues. Bien. No, no has. Mm, no ha sido tan difícil. Los momentos difíciles son los momentos de. Eh, de la hora de comer a la una, a la una, a las dos, noto una ansiedad porque mi estómago esté diciendo, eh, ¿y la comida? Y también por la tarde, justo antes de sacar a los perros. ¿Por qué? Porque yo suelo tomarme un, eh, un, un crepe. Pero aparte de eso, si, si sigo tomando agua caliente con un poco de miel... Estoy bien, estoy fenomenal, y noto, por ejemplo, durante estos dos días, he hecho un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque primero no tengo que pararme para preparar la comida, que, que es una hora cada día, ¿no? Pero también, cuando tú no comes, tienes más energía, y parece mentira, pero no lo es. Tienes más energía, porque tu cuerpo no tiene que digerir la, la comida. Así que tiene mucha, eh, mucha, mucha energía y he hecho un montón de trabajo, un montón de trabajo. Eh, mañana, dicho esto, tengo muchas ganas de comer mañana. Mañana voy a hacer footing antes de la comida. Normalmente los martes, hoy, eh, hago footing, pero durante un ayuno es mejor no hacer ejercicio tan fuerte. Así que mañana, antes de comer, voy a hacer footing y ya, se termina. Y lo, lo voy a hacer cada, cada tres meses, dos días de ayun ayunar. De hecho, quería hacer más, he hecho hasta cinco días. He hecho cinco días eh, que también fue muy interesante, muy interesante, eh, pero no, no creo que sea tan, eh, no creo que sea necesario ahora, ya que hago el, el, la dieta intermitente todos los días de mi vida y como muy bien, así que tengo el cuerpo más o menos limpio y esto es solamente para hacer una limpieza eh, total, ¿no? Entonces, a la una voy a comerme un platazo, un platazo de verduras y un poco, tengo trucha. Me compraron un, un poco de trucha, así que mañana trucha y bueno, a ponerme las botas mañana. Vale chicos, hasta luego, adiós.